Bueno, muy buenos días para todos. Eh, mi nombre es Vanessa Vargas, soy del grupo de fisioterapeutas del programa de rehabilitación pulmonar. Vamos a, a través de, de, este, modo, de este medio, eh, vamos a hacer hoy la clase virtual que es de aeróbicos. Eh, pues empezamos dando un saludo muy especial a todos nuestros pacientes del Programa de Rehabilitación Pulmonar y en general a los pacientes de la Fundación Neumológica, a sus familiares, a la comunidad de Facebook de la institución. Bueno, pues vamos esperando a que se vayan conectando. Muy bien, les recuerdo que el día de hoy las sesiones de aeróbicos... Entonces, pues como recomendación inicial, eh, pues los pacientes que cuentan con oxígeno en la casa, pues nos vamos colocando el oxígeno, eh, los que utilizamos inhaladores, nos ponemos el inhalador, vamos tomando los medicamentos, eh, vamos dando unos cinco minutos para que se alisten. Entonces, eh, pues la idea es que se hayan desayunado. Eh, tengan la disposición y la ropa adecuada y cómoda para poder realizar la sesión de hoy eh, y por supuesto una botellita de agua para podernos hidratar durante la sesión, es muy importante, durante y después de la sesión porque así no sudemos, estamos perdiendo agua o eliminando líquidos a través de la respiración también. Eh, bueno, si no han comido nada es el momento para hacerlo, algo suave, que les permita realizar la actividad sin que sientan molestia digestiva lo importante es que no realicen el ejercicio en ayunas eh, y pues recuerden obviamente tomar sus medicamentos y los inhaladores que deben colocarse ahora Vale. Bueno, quienes se van conectando? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase virtual de hoy, que es de aeróbicos. Eh, les damos un saludo muy especial a nuestros pacientes del programa de rehabilitación pulmonaria, en general a los pacientes de la Fundación Neumológica Colombiana, a sus familiares, a la comunidad de Facebook de la institución. Para iniciar, queremos que nos cuenten si hay pacientes de rehabilitación conectados, si hay pacientes de otros países, y que nos cuenten desde qué ciudad se conecta. Pueden colocar comentarios en el chat, así como preguntas e inquietudes con respecto a la sesión de hoy. ¿Listo? Invitarlos obviamente a que se suscriban eh, por Facebook, a que nos guarden allí. Eh, pues para que estén al tanto de todas nuestras actividades. Listo, muy bien. Entonces, para la sesión de hoy, importante que tengamos por ahí botellita de agua. Nos vamos a hidratar durante la sesión. Y espero que puedan escucharme bien. Este es el espacio que vamos a manejar. Es un espacio amplio. Vayan buscando un espacio amplio ustedes también desde su casa. La sesión de aeróbicos tiene una duración más o menos de 45 minutos. Siempre vamos a iniciar con un calentamiento como en todas las sesiones que requieran ejercicio físico, ¿vale? El calentamiento es una parte muy importante de la sesión puesto que nos va a prevenir de lesiones y nos va a permitir estar, eh, digamos, más cómodos durante la sesión. Entonces, siempre que vayamos a realizar cualquier ejercicio, es necesario el calentamiento. Inclusive para las sesiones que requieren rumba o aeróbicos. ¿Listo? Eh, empezaríamos entonces con un calentamiento y luego de eso, pues, entramos a la parte central, que es los aeróbicos como tal. Eh, es una sesión que requiere también mucha coordinación y balance. Entonces, pues vamos a ir mostrando algunos pasos de espacio y luego podemos aumentar la velocidad dependiendo de, eh, de la intensidad que se requiera para cada canción. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, pues vamos saludando a quienes se van conectando. Muy buenos días para todos. Desde el programa de rehabilitación pulmonar de la Fundación Neumológica. Listo, bienvenidos a la clase virtual de hoy que es de aeróbicos. Todos los familiares, la comunidad de Facebook de la institución son bienvenidos. Quienes se van conectando pueden colocar en el chat sus comentarios, así como preguntas e inquietudes con respecto a la sesión de hoy. Listo, ya casi comenzamos, entonces... Quienes tienen el oxígeno recuerden colocarlo al mismo litraje que usamos cuando estamos en la sesión de ejercicio del gimnasio de la Fundación Neumológica Colombiana. Vamos a tener una botellita de agua cerca. Debemos estar con el vestuario adecuado para la sesión de hoy, ropa para hacer ejercicio, que sea ligera, confortable, transpirable, tenis. si no han comido nada es el momento de hacerlo, algo muy suave que les permita realizar la sesión y recuerden tomar sus medicamentos y colocarse los inhaladores. Bien, entonces, vamos a comenzar ahora sí con el calentamiento. Vamos a empezar llevando la cabeza hacia arriba, hacia abajo, arriba, abajo, ¿listo? Hacia un lado, hacia el otro. Vamos llevando los brazos hacia arriba, abajo, tomamos, botamos el aire. Muy bien, ahora abro y cierro en X, X y B. Abro, tomo, cierro, boto. Gracias a los lados, vamos a inclinarnos. Venimos al centro, tomamos ahí Tomo, boto. marchando en el sitio, no dejamos de movernos ¿cierto? vamos tomando el aire, vamos botando tomamos botamos se pueden hidratar continuamos con parte de calentamiento el próximo ejercicio vamos a hacer pierna arriba ¿listo? me desplazo atrás y arriba Adelante, atrás, adelante, atrás. Rodilla arriba y abro. Listo, me desplazo adelante y atrás. Adelante de nuevo. Y atrás. muy bien, descanso, me va a quedar en el sitio, vamos a llevar pierna al frente, acompañamos con los bracitos, eso es, y ahora abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, abro, y cierro, abro y cierro, listo, Continúe en el sitio, abro cierro, y cambio. Arriba, arriba. ¿Listo? Bien. Vamos. Muy bien. Arriba. Acompaño con los brazos. Ahora, lo que vamos a hacer es en diagonal, abro y cierro. ánimo eso es continuo cuando el espía se entró venimos marchando al sitio ¿listo? de nuevo, diagonal y en el sitio centro diaronal bajo centro Ahora llevamos brazos adelante, atrás y dos las rodillas. Lo vamos a hacer en cuatro tiempos y volvemos al centro. ¿Listo? Va. Una, dos, tres, cuatro. Centro. Moviendo los brazos mientras marcho. Y de nuevo.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 dos, tres, cuatro y abro, eso es, ahora me voy a ir acercando y me alejo, vamos desplazándonos, listo, va, nuevamente, cuatro tiempos, una, dos, tres, cuatro, alejo, una, dos, tres, cuatro, acerco, una, dos, tres, cuatro, alejo, una, dos, tres, cuatro, centro, eso es, muy bien, ahí descanso, tomo aire, y vamos a regresar al ejercicio de abrir, pero esta vez, brazos arriba, listo, entonces, aviso cuando, entonces, doblo y abro Una, dos, tres, cuatro, centro Abro, dos, tres, cuatro, centro Abro Uno, dos, tres, cuatro, abro Una, dos, tres, cuatro. Me acerco, no dejo de moverme. Nos acercamos, no dejamos de movernos. ¿Listo? No dejen de moverse. No dejan de moverse. Listo, no dejan de moverse. Ahora vamos a trabajar cruzados. Entonces va atrás, atrás, cruzando. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. E Se hidratamos, respiran un ratico, recuerden marchar siempre en el sitio. Marchando. Bueno. Baja. Pierna adelante. Y atrás. Adelante, una, dos, tres, cuatro atrás. Una, dos, tres, cuatro adelante, una. Movimiento al tronco. Fíjense. Las manos. ¿Listo? Seguimos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. ¿Listo? Y vamos a llevar arriba los brazos. Estamos en el centro y cuando yo les diga, abrimos y puño, va. Tando... Me quedo ahí en el sitio. Y me desplazo. Acá me quedo. Me desplazo. pero ahora vamos a llevar rodillas arriba. Me desplazo. Me quedo en el sitio. Me voy a desplazar. Me quedo ahí, vamos, duro, y me impulso, ¿listo? Vamos, arriba, arriba, arriba, arriba. sitio, marchando, no dejan de moverse, no dejan de moverse, listo, ahora este va, adelante, atrás, listo, abro, abro, cierro, cierro. quiero yeah. Vamos, ya casi. Y descansa. Muy bien, se hidratan. Se hidratan. Van tomando aire. Venimos al centro. Ahora mira, va. hechas. E yeah. yeah. Arriba, descanso ahí, ¿listo? Me quedo marchando. Ahora lo vamos a hacer: manitos acá arriba y me desplazo a un lado, ya lo hago. Una, dos. un poquito más abierto Me mantengo. Siempre es necesario hacer un estiramiento al final de todas las sesiones, ¿listo? Nunca se vayan sin estirar. Previene que al otro día les duelen las articulaciones, los músculos. Es buenísimo para la flexibilidad, es decir, para la movilidad articular. Es muy bueno el estiramiento y recuerden que siempre debe ser de 15 a 20 segundos ¿listo? eso también es muy importante cuando ustedes hagan un estiramiento como este la mano debe ir en el antebrazo o en el brazo nunca en el codo en el antebrazo, cambio, muy bien, también vamos a estirar la mano, vamos a llevarla al frente, bien, y cambiamos de manito, muy bien, se pueden agarrar de la pared, de alguna cosa, si tienen buen equilibrio, lo podemos hacer aquí, listo, pueden dejar una manito al lado, Mantenemos ahí. Cambiamos de pierna. Para trabajar el equilibrio con este ejercicio, fíjense siempre en un punto, solo en un punto. Y ahí pueden mantener mejor el equilibrio. Vamos. Vamos a cambiar, voy a abrir, abro, pierna estiradita, el talón está en el suelo. Cambiamos. voy a abrir, abro, listo, mantengo ahí y doblo una pierna, la otra se queda estirada. no dejen de moverse, ahí seguimos en el estiramiento, 15 segunditos nomás, cambiamos de pierna, A cambiar pierna al frente la otra está doblada está doblada intentan tocar punta al pie si no pueden hasta donde pueda Muchísimas gracias por acompañarnos En la sesión de hoy Espero que les haya gustado Espero que la puedan seguir practicando Cuando quieran La pueden buscar dentro de nuestras plataformas El video queda montado en Facebook Lo pueden buscar en cualquier momento Y bueno Nos veremos en una próxima ocasión Entonces, saludos a todos Un gran abrazo Gracias por asistir Chao